Estamos a una semana y ha salido el tráiler completo de Shingeki Yo no quería enseñarme mi nuevo look Pero ni modo, hay que reaccionar a este tráiler Acaba de salir justo esta mañana Y 3, 2, 1, ya Tenemos el retumbar, cómo va arrasando con el mundo Este es el capítulo segundo, el 132 Sería como el segundo capítulo La segunda media hora Sí, es el capítulo 132 Shingeki no Kyoin, es cuando llega Marley esta es el último fuerte de la humanidad Oh, mira que bien se ve el titán de Eren, eh Venga mapa Los colosales se ven bien, pero es como un reciclaje Del último episodio Oh, en el abismo Es el 132 Ese es el 133 Pecadores Cuando están en la dimensión O oh, Eren y Mir luchan Lo único que queda para nosotros es pelear Hanji, no los titanes son realmente increíbles. Este es un plano bellísimo. No, qué tremendo. La 14 o 13 comandante de la legión. Shinzo sabe yo. Sí, lo que hemos visto es hasta el capítulo. Sí, 134. Es, es, es este volumen. El volumen 33. Casi todo está aquí. Todo está aquí, chicos. Volumen 33. Sí, sí, sí, sí, sí. Se confirman. Muchas de las cosas que hemos dicho... La cabeza de Eren. ¡Oh! Ok, chicos. Eh, bueno, me ha gustado mucho el tráiler, pero la verdad es que nos confirma que este especial de una hora... Será de el volumen 33 Que llegará hasta el capítulo 134 Así que yo creo que la parte 2 O la siguiente entrega de esta temporada final Parte 3 Pues nos estaría contando el volumen 34 y final Que son 5 capítulos Así que con este tráiler Yo concluyo naturalmente Que serían pues 4 capítulos En este especial de una hora Que sería todo el volumen 33 Si no lo han leído La verdad es que Pueden esperarse, es una gran sorpresa, pero si ya lo leyeron, saben que aún queda pendiente un poco la parte de los nueve titanes, el gran enfrentamiento y claro, lo realmente sabroso del final sin duda hay puntos muy interesantes como lo sería la aparición de Ymir, los caminos y como hay muchas cosas que se van a ir adaptando en esta primera parte, en este primer especial, que como repito es el volumen 33, así que revísenlo, chequen lo que se viene sin duda yo espero mucho más de la siguiente parte, esto va a estar hasta cierto punto tranquilo en comparación con lo siguiente, así que muy buen trailer, pero nos confirma que es el volumen 33, así que Vamos a seguirlo analizando, quédense en el canal y nos vemos en un ratito.